Este fin de semana hubo una boda eh, eh, Muy sonada, muy elegante Vamos a pasar a Villalona Para que nos dé detalles sobre esa boda Señores, sí, así mismo Hubo boda este fin de semana En la capital dominicana, en Santo Domingo Señores, se casó el Alfa Se casó el Alfa <risa> Esta, Después de 17 años de relación El Alfa se casó Ayer domingo 5 de diciembre con su pareja desde hace 17 años y madre de dos hijos. Ella es alba Vamos a ver si nos ponemos ahí las imágenes. Esto fue ya eh, después de la ceremonia, ¿verdad? Lo que fue la fiesta y todo. Ahí vemos la publicación del alfa. De acuerdo con fotografías y videos que circularon en las redes sociales desde la propia cuenta del de intérprete del curazao pues llegó al lugar de las nupcias, eso fue en el hotel El Embajador, en el Bugatti Azul, que el viernes, final del viernes, el sábado en la mañana, pues se estaba hablando mucho de ese Bugatti a nivel de las redes sociales. Y pues llegó acompañado de sus hijos, Freddy y Emmanuel. Aunque la pareja estaba unida por lo civil, se conocen desde adolescentes y hasta llegaron a vivir juntos en Estados Unidos, en los comienzos de la carrera artística del León Bousero. Estos... Estos no tuvieron en su momento una gran moda por las limitaciones económicas. Ahí vemos esa foto, ¿verdad? El Alfa con, Al, con Alba Rosa en un motor, con una pasola casi de. ¿Cómo es? Con un Altiti, oye eso. Y, mí, <risa> <risa> y mírenlo um, ahora ye, eh, en un Bugatti azul. ¿Qué fue? ¿Fuiste tú que me dijiste? Ah, okay. Entonces, pues al realizar la celebración Le dedicó unas emotivas palabras Definiéndola como la mejor esposa del mundo ah. Además de la boda Y esto también pues ha dado que hablar El alfa aseguró que sus días en la música están contados Pues según él, en cuatro años le entregará su vida a Dios Así que señores, el alfa se casó ¡Stop! Ahí Ya, vamos a ver Yo creo que se emocionó el Alfa a decir cómo fue que en cuatro años le entregará su vida a Dios. usted, ah, bueno, dice su vida. <risa> usted no puede. Lo primero es Alfa que usted no puede poner límite a Dios ni ponerle fecha al papá opa porque si Dios quiere usted saliendo de esa boda se entrega a él. Le da una vaina y sprat. Esto le fue en su mejor momento, llenando estadio. Vivió una crisis espiritual donde se quería quitar la vida. Estando en un concierto multitudinario. Que en ese tiempo no como ahora, que usted pone la capacidad de su concierto. Eso era hasta, hasta en los bombillos que caben. Gente... Había que llenarlo obligado. Obligado. Y en su mejor momento como artista, el padre fue tocado por Jesucristo. Y al otro día se entregó a Dios. Uh -huh. Entonces, yo veo como que ese se dio en cuanto a poner que en cuatro años. Usted debió decir que usted está siguiendo los caminos. Y ya usted no crea como, el, como, como, como esta incertidumbre. Usted dice, no, yo estoy en el camino de Dios. Quisiera que Dios me tocara en este instante. Uh -huh. Exactamente. Pero a partir Bien. de ahora voy a comenzar a mejorar para ser ah, mejor. Exacto. Mejor, este esposo, esposo. Mejor, mejor persona, mejor artista. Este paso, con este paso, trataré de ser mejor persona, de buscar más de Dios. ¿Ya? Sí. Pero no decir que en cuatro años usted va a llegar a los pies de Dios. Ah, pues como usted quiera eso. No. Yo creo que él se emocionó, no, el alfa. Yo lo admiro mucho y lo sigo porque ella ha sido un ejemplo de superación totalmente. Pero eso de Dios, yo soy muy celoso con lo de Dios. es Muy celoso y que cuatro años, ah, pues, ¿cuándo eh, ¿cu te quiere? Y si en un año se acaba el mundo. Como lo con que estamos viviendo, amables. Sí. Usted debió decir, con este paso que he dado junto a mi familia, mi equipo de trabajo, eh, andamos buscando de Dios. Uh -huh. Queremos que Dios nos aclare la mente. Que Dios nos dé ese paso hoy, pero no te puede ir cuatro. Ah, por un gobierno. <risa> <risa> cuatro años. Yo pienso que la alfa C se cedió. La alegría, la emoción. Sí, sí. Tú ves, lo llevó a decir eso. Pero yo creo que debe retractarse en cuanto a eso. Porque quisiera yo que yo ahora mismo Dios me tocara para que estuviera como salgo con una bocina para la calle. No, mira, y cabe calcar en esta imagen que vemos en pantalla, ha sido pues el. el ¿Cómo te digo? El trend topic de los memes. Sí. Esa foto, en el en esa imagen donde vemos al alfa llorando, han habido memes de que cuando por fin después de tantos años de pedirle al papá que me diera la bendición, me la da. <risa> Hubo otro que era de que cuando te dijo que iba a pagar la cena y cuando ella te dijo que se le quedó la cartera. Muchísimos hay que ha sido pues trending topic en muchísimas redes sociales esta gran boda del alfa y que estuvieron muchas personalidades. Así es. Tenemos hola, una hola, llamada. Hola, buenas hola. tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo está usted? Ese es Telenor ahí? Claro. Sí. sí. ¿Digo yo, ¿es ¿sí? el de Telenor? Sí. Mi hermano, en, en la Roberto, en la penetración, entrando por Gómez aquí, el sector Olimpia. Sí. Hay una avería aquí, donde está donde Arling. Ok. Ok. Ok, vamos a tomar nota, ¿verdad?, de esa situación. De esa avería, ya. Pero, atención aquí, para cua, averías, para solicitud de información, solicitud de productos, llame al 809-725-0808. Repito, 809-725-0808. Para averías. Uh -huh, para averías, para solicitud de información, para todo lo que sea de los servicios que ofrece Telenor. Eh, también están Telenor RD en Instagram, si es que no, no. Solamente ah, por ahí, 809-725-0808. Entonces, eh, Camila, ¿sí? Eh, eh, la boda, ¿verdad? Muchas eh, personalidades pasaron por ahí en esa boda, que yo diría que fue una, una, uno de los eventos más importantes de este año. Claro. Y de la carrera propia del Alfa, lo que ha sido este 2021, ¿eh? Muchos artistas internacionales. Sí, internacional, ¿eh? Ortiz, eh, Antonio eh, Santos, sí, todo eh, eso. Eso deja mucho que decir. Desde que el muchacho es un empresario de la música latina. Había mucho, ahí estaba David Ortiz, ahí estaba Antonio Rosario, ahí estaba Antonio Sando. Ahí estaba Tito el Bambino. Oye. Uh -huh. Ahí había mucho muchos artistas. Y yo creo que por ahí también en uno de los videos estaba Víctor Manuel, el Salcero de Puerto sí, Rico sí, también. ¿verdad? Había, había muchas personas. Sí, yo creo que él canto sí o, sea, sí. sí, o sea, fue una boda, fue ¿verdad? Y, y, fue, y fue muy calladito que organizaron todo porque uno no sabía nada. Porque claro, incluso claro. el Bugatti Azul sí, de la Alfa. y también eh, debemos agradecer. Ponme aquí, Flaco, por favor. Oh, el caballero allá, que estaba medio, de, <ríe> medio delicado. Eh. <ríe> eh, hagamos, pero, eh, debemos agradecer la invitación que nos hizo este programa. Nuestro hermano Emanuel Herrera, el Alfa. No pudimos asistir por cuestiones de compromiso a la boda del Alfa, pero muchas gracias por sus atenciones y esa invitación.